RNB, La Voz de Venezuela, presenta. Aló, presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló, presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló, presidente, con señal libre. ...para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en todo el país. Hoy, domingo 29 de agosto, damos inicio al programa número 12 de Aló, Presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular... Nos acompañan en el estudio el general Rafael Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, el comandante Cliver Alcalá, también integrante de la Casa Militar, nuestro director de, del periódico, el correo del presidente, profesor Juan Barreto, el jefe de prensa del Palacio de Miraflores, licenciado Martín Pacheco y el capitán Carlos Aguilera. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días hermanos, buenos días a toda la gente de Venezuela hombres, mujeres y niños de esta tierra de esta tierra hermosa, grande y noble esta tierra de Bolívar, esta tierra de un pueblo que ha dado demostraciones hermosas de solidaridad, de afecto, de lucha y sobre todo de un gran juicio de un gran amor por sí mismo de una gran dignidad un saludo a todos ustedes, lleno de júbilo, lleno de alegría. Este domingo 29 de agosto está terminando el mes de agosto de 1999. ¿Cómo ha caminado este año? Este año será para la historia, para la historia grande de Venezuela. El programa número 12 de Aló Presidente. Mi saludo a Teresita Maniglia, como todos los domingos, siempre en batalla, y todo su equipo de Radio Nacional de Venezuela. Queridos compatriotas, pues bastantes temas tenemos para comenzar los comentarios de esta semana. En primer lugar, debemos ratificar nuestro apoyo, rotundo apoyo, nuestro incondicional apoyo a la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Desde hace bastante tiempo venimos señalándolo. Ese es el único camino pacífico, democrático que tenemos para salir de esta terrible situación a la que nos trajeron 40 años de gobiernos adecos y copellanos que sencilla y llanamente, como lo hemos dicho mil veces, destrozaron a Venezuela. Y esa palabra es exactamente, esa palabra refleja exactamente lo que hicieron aquí los gobiernos adecos, copellanos, con el apoyo de sus cúpulas durante 40 largos y negros años. Hermanos, destrozaron a nuestra patria. Ahora que nosotros estamos comenzando, unidos con nuestra raigambre histórica, con nuestra pasión por la patria, unidos todos los venezolanos honestos, unidos todos los venezolanos de buena voluntad, estamos rehaciendo el país estamos comenzando a reconstruir lo que destrozaron en lo político, en lo social, en lo ético, en lo humano, pues ahora un grupito de pendencieros que son los mismos que acabaron con el país pretenden saltarse a la torera el respeto a la opinión pública, pretenden irrespetar la soberanísima Asamblea Constituyente para tratar de detener o de perturbar lo que es indetenible y lo que es imperturbable. La revolución bolivariana, la revolución popular, pacífica y democrática que de las manos y del corazón del pueblo venezolano está naciendo por todas partes, está creciendo por todas partes y lleva en alto las banderas de la Venezuela digna. Próspera, hermosa y grande del futuro. Yo debo denunciar, como lo hice en días pasados, en su momento, en el momento oportuno, el plan que las cúpulas podridas de Acción Democrática y sus aliados de siempre están diseñando y poniendo en marcha para tratar de generar caos para tratar de generar una perturbación, para tratar de generar hechos de violencia y tratar de manchar, de oscurecer el día que está amaneciendo, para tratar de lanzar imágenes al mundo nefastas y tratar de seguir engañando, pero no, que va, la mentira tiene piernas cortas. La verdad se impone por encima de todo. Es muy difícil engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Y esos cabilleros y patoteros que se hicieron presentes en la sede de la soberanísima asamblea constituyente... ...tienen 40, 50 años engañando a los venezolanos. Ya no van a poder seguirlos engañando. Tienen 50 años llenando de violencia las calles de Venezuela, asesinando masacrando, quitándole al pueblo sus más caros anhelos, sus más básicos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, destrozando a Venezuela. Pero les llegó la hora de irse, claro que no quieren irse. Se aferraron, esas cúpulas podridas y corruptas se aferraron al poder y pretenden seguir aferrados, pero ya no, ya no pueden sencillamente, y no porque lo diga el presidente Hugo Chávez, sino porque lo dice el pueblo venezolano. No quieren aceptar su derrota, no quieren aceptar que les llegó el fin, no quieren aceptar que llegó la hora de la Venezuela nueva, pues van a tener que aceptarlo. Yo, a nombre de millones de seres humanos, y hago un llamado a todos los hombres, y a todas las mujeres honestas de Venezuela, a defender la dignidad ...de toda esta patria nuestra... ...y a plantarnos en defensa de la soberanísima... ...Asamblea Nacional Constituyente... ...esa soberanísima Asamblea... ...está... ...precisamente... ...debatiendo... ...en profundidad... ...el destino de Venezuela... ...la Asamblea Constituyente no está allí... ...para defender a Chávez... ...ni para decidir sobre... ...el gobierno que estamos dirigiendo ni para decidir sobre el futuro o los futuros 4, cinco, o 10 años de Venezuela. No, es mucho más grave lo que está en juego, es mucho más profundo lo que está en juego, es mucho más importante lo que está en juego. Allí en la asamblea constituyente se está debatiendo el próximo siglo. De esas deliberaciones, de lo que allí salga, de la nueva Constitución y de las acciones que tome soberanamente, democráticamente la Asamblea Constituyente, dependerá la vida incluso de los que aún no han nacido, de los que están naciendo hoy, de los que están viendo la luz hoy por primera vez, de los que nacerán mañana, de los que nacerán dentro de un año, de los que nacerán dentro de diez años. Se está debatiendo el próximo siglo venezolano. Por eso no podemos permitir... ...nosotros los venezolanos conscientes de lo que está pasando... ...que cuatro patoteros de esquina... ...vengan a tratar de sabotear... A ...alterar el orden... A ...alterar este proceso hermoso... ...que en los últimos seis meses... ...se ha venido desarrollando en Venezuela... ...después del referéndum... ...el decreto de convocatoria... ...del 2 de febrero... ...el referéndum del 25 de abril las elecciones constituyentes del 25 de julio, la instalación con un júbilo popular. Venezuela está de júbilo cuando se instaló la soberana Asamblea Constituyente el pasado 3 de agosto. Y estos compatriotas no tienen ni siquiera un mes trabajando, ya han hecho cuántas cosas en menos de un mes. Fíjense ustedes, para poner un solo ejemplo, que la Comisión de Justicia que designó la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual incluso está un miembro de la Corte Suprema de Justicia colaborando con esa comisión que dirige el doctor Manuel Quijada, en apenas menos de una semana ya ha tomado una serie de acciones que en muchísimos años no se habían tomado. Comenzaron ya a investigar un grupo bastante numeroso de jueces corruptos, señalados de corrupción, o de amparar la corrupción, de tener sospechosas relaciones con narcotraficantes. Aquí nadie se había atrevido a hacer eso. Solo ahora la soberana Asamblea lo está haciendo a través de esta Comisión de Justicia. Para poner un solo ejemplo, pues la Asamblea está en su derecho, porque para algo es originaria. Para algo es soberana y para algo la elegimos. Ustedes saben, la respuesta o la pregunta, la primera pregunta del referéndum, está claramente expresada y fue claramente respondida por más de un 90% positivamente de los votantes. ¿Autoriza usted o convoca a usted? Fue la pregunta que se le hizo al pueblo el 25 de abril, convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para que reestructure el Estado o transforme el Estado y haga un nuevo ordenamiento jurídico. Así que para eso elegimos la Asamblea Constituyente. Primero para transformar el Estado de cosas que existen. Y segundo, para hacer un nuevo ordenamiento jurídico, es decir, una nueva Constitución Nacional. Para las dos cosas hemos elegido una Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea está en la obligación de cumplir con el mandato del pueblo. Y lo que está haciendo la Asamblea es cumplir con ese mandato popular, reorganizando los poderes públicos para facilitar su propio trabajo de elaboración constitucional y para facilitar la transición hacia un nuevo orden político hacia un nuevo orden jurídico y esa es la decisión o esas son básicamente las decisiones que ha tomado la asamblea constituyente y fíjense ustedes ah, me trajeron café ¿qué tal Juan? ¿cómo está ese café? muy bien, muy bien, muy bien, de verdad fíjense Estoy... ustedes Sabrosito el café y ojalá que todos los hogares venezolanos pues estén a esta hora también degustando un sabroso café. Miren, compatriotas, para recordarle a los patoteros de Acción Democrática, porque no hay otra forma de llamarlos. Ya lo que quedan son cuatro patoteros. Carlos, bienvenido, Carlos Venatio. Buenos oh, días, Hugo. Buenos días, hermano, bienvenido. Esta juventud que se levanta trabajando. Mira, lo que, no podemos llamarlos de otra manera cuatro patoteros traídos de cuatro esquinas con un plan dirigido, además el partido de acción democrática está expirando y ahí están cuatro o cinco moribundos peleando por un liderazgo que ya no, ya, no, ya no tienen ni tendrán pues esa pelea entre ellos mismos ahí están en la calle, el pueblo los ha visto por las cámaras de televisión y los ha oído cuatro patoteros hay que recordarle a esos cuatro patoteros qué es lo que queda de acción democrática que en 1946, y esto es historia patria, cuando Acción Democrática era igualmente un partido minoritario, organizó un golpe de Estado contra uno de los gobernantes más demócratas que ha pasado por la historia venezolana. Me refiero al general Isaías Medina Angarita. El 18 de octubre de 1945, le dieron un golpe de Estado, dirigido por Rómulo Betancourt, el llamado padre de la democracia, padre de esta bestia que llamaron democracia, que se está muriendo gracias a Dios y a la historia, pues le dieron un golpe de Estado injustificado. Jamás, jamás esas gavillas adecas podrán justificar el golpe de Estado a un presidente demócrata como fue el general Isaías Medina Angarita, que estaba llevando una transición hacia la democracia, bueno, aquel día comenzó este desastre, el 18 de octubre de 1945. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que hicieron los adecos cuando dieron ese golpe de Estado? Luego llamaron a una constituyente, sí, la eligieron, y ¿saben lo que hizo esa constituyente elegida por los adecos? En 1946. Primero, disolvió el Congreso Nacional que había. ...y puso preso a su presidente... ...que era nada más ni nada menos... ...el eminente venezolano Mario Briseño Yagorri ...preso lo llevaron... ...y disolvieron el Congreso... ...sin preguntarle a nadie... ...sin hacer referéndum con nadie... ...lo hicieron de manera arbitraria... ...como de manera arbitraria... ...le dieron el golpe al general Medina... ...los adecos del 46... ...disolvieron la Corte Suprema de Justicia... ...en seco... ...sin preguntarle a nadie sin solicitar colaboración de nadie, en cambio hoy nosotros lo que estamos haciendo y la soberana Asamblea Constituyente es llamando a colaboración, y vean ustedes la decisión que la Corte tomó, de colaborar con el proceso y designar uno de sus miembros, el doctor Abreu Burelli, para integrar la Comisión de Justicia. Renunció la Presidenta de la Corte y dijo cuatro cosas, bueno, está bien, no estuvo de acuerdo, está en su derecho y se fue, como seguramente tenía que irse. Pero ahí está la Corte Suprema de Justicia colaborando con el proceso. Pues los adecos del 46 disolvieron el Congreso, disolvieron la Corte Suprema de Justicia, disolvieron las asambleas legislativas de todos los estados del país, disolvieron los consejos municipales de todos los municipios del país, disolvieron las juntas comunales de todas las parroquias del país. Expulsaron de Venezuela a venezolanos como Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, a quien inventaron un juicio por corrupción. Expulsaron de Venezuela al general Eleazar López Contreras, quien ya estaba en retiro en su casa, y a muchísimos venezolanos. E iniciaron una época de persecución, una época que después se prolongó, después de los 60, con aquel gobierno de Rómulo Betancourt y su famosa prédica, disparen primero y pregunten después esa es la historia de las bandas adecas lo que quedan son los estertores esos cuatro cabilleros y patoteros que trajeron de cuatro esquinas a tratar de sabotear la soberanísima asamblea constituyente es el estertor de lo que está muriendo pues, todo el que va a morir patalea dicen allá en mi pueblo estos son, sí las pataleadas de los moribundos pero yo ratifico y cuando digo esto no estoy hablando por mí Estoy hablando por millones de venezolanos. Acción Democrática y sus aliados históricos, COPEI, Proyecto Venezuela y Convergencia, están muertos políticamente y se van de la historia nacional. El pueblo los ha echado. Y la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso revolucionario democrático amplio y pacífico se encargará de poner los puntos sobre las sillas. Hoy he tenido la noticia de que ayer se reunió se reunieron en la directiva de la Asamblea Constituyente y están convocando para sesiones o para una asamblea esta tarde y mañana porque ahora el Congreso al que se le ha permitido continuar gestionando algunas funciones así como a la Corte la Asamblea Constituyente de esta hora no ha disuelto ninguno de los poderes precisamente porque ha sido magnánima, porque creo que en estos momentos se requiere diálogo. No vamos a seguir el mal ejemplo de los adecos del 46. No, hemos llamado a todos, hemos hablado con todos, y queremos que cada uno siga ocupando el espacio que le corresponde, por más pequeño que sea. No vamos nosotros a levantar banderas de tiranía, ni de arbitrariedad, ni de persecución. Si algo ha habido aquí en estos últimos seis meses, es una absoluta libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de expresión, incluso más allá de la tolerancia que nunca demostraron los llamados gobernantes demócratas de los últimos años. Nosotros estamos demostrando amplitud, magnanimidad y tolerancia y tal cual se está comportando la Asamblea Nacional Constituyente. Pues la Asamblea le permitió al Congreso seguir funcionando a través de la Comisión Delegada y a, a través de algunas funciones administrativas, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Desde hace varias semanas, los integrantes de esta, lo, la mayor parte de los integrantes de la Comisión Delegada del Congreso, que está conformado por ADECOS y COPELLANOS y de Proyecto Venezuela, se han negado a cumplir con sus funciones. Se han negado, por ejemplo, de manera criminal, a recibir las solicitudes que les hemos estado enviando desde hace más de una semana, incluso antes de que se presentara el bochorno de las cuatro, de, de las bandas adecas, de los cuatro patoteros. Antes de eso, incluso, ya la comisión delegada, dirigida por los adecos, se había estado negando a aprobar las solicitudes de créditos adicionales que desde el gobierno hemos hecho, producto del análisis de la situación de emergencia por las lluvias. En Anzuategui En Bolívar En Deltamacuro, En Mérida En Apure En varios estados del país Ha habido emergencia por las lluvias Ustedes lo saben Y han ido ministros Han ido delegaciones y equipos nuestros A apoyar como estamos apoyando El plan Bolívar 2000 Pero los recursos no alcanzan Para cubrir tanta necesidad Son miles de familias que están damnificadas Viviendo en carpas Viviendo en estadios, viviendo en refugios que se han improvisado, porque perdieron sus enseres, perdieron sus casas. ¿Y qué ocurre? Pues la Comisión Delegada no quiere ahora aprobar, ni siquiera reunirse para discutir lo que ellos deberían discutir por obligación, un crédito adicional que hemos pedido, porque así está en la ley, para dar los recursos a las gobernaciones, al Plan Bolívar 2000 y a los ministerios que tienen que ver con este problema de la emergencia por las lluvias. Esto no podemos permitirlo. Ellos se están negando. Lo mismo, ustedes saben que desde hace ya más de dos meses está prevista mi salida del país para el día miércoles, el martes, perdón, el martes, para asistir a un evento de Estado en Panamá, la hermana República de Panamá, hermana República Bolivariana donde hubo elecciones recientemente y hay una nueva presidenta que asume el día miércoles pues desde hace bastante tiempo está prevista por invitación y por obligación para representar al Estado venezolano como van muchos jefes de Estado a la toma de posesión así como aquí vinieron más de 20 jefes de Estado de América y de Europa y representaciones igual nos vamos a dar cita en Panamá bueno ahora estos cuatro patoteros malcriados de Acción Democrática, dicen que ellos no van a firmar la autorización para... porque está en la Constitución, que el presidente para salir del país debe pedirle autorización al Congreso Nacional. Pues ahora se están haciendo los locos, no quieren autorizar, yo me voy de todos modos, Juan. Sí, debe ser. Yo me voy de todos modos. Y por eso la Asamblea Nacional Constituyente se va a reunir hoy y mañana para aprobar los créditos adicionales porque son urgentes. También necesitamos esos créditos adicionales para apoyar la emergencia educativa, como ustedes lo saben. Más de mil niños que antes no iban a la escuela, ahora sí van a ir a la escuela dentro de dos semanas, porque no se les ha cobrado nada, como tiene que ser. Casi un millón de niños van a ir a la escuela que no estaban inscritos, más de los del año, más que los del año pasado. Bueno, necesitamos un crédito adicional urgente para reparar escuelas, baños, hacer pupitres, pizarras y atender a esos niños. Pues la Asamblea Constituyente no puede permitir que los cuatro patoteros de acción democrática generen un vacío de poder. Si el Congreso, al que se le ha permitido que siga funcionando a través de la Comisión Delegada, no quiere asumir su responsabilidad, pues la Asamblea Nacional Constituyente no tiene otro camino que llenar ese vacío y aprobar los créditos adicionales, y aprobar la salida del presidente cuando tenga que salir del país, y aprobar lo que tenga que aprobar. Pero no vamos a permitir que Acción Democrática, con los cuatro patoteros que le quedan, vayan a sabotear el proceso constituyente que está en marcha y que no tiene vuelta atrás para reconstruir el país. Y yo llamo a los venezolanos a que nos pongamos de pie, a que apoyemos de manera abierta, franca y decidida a la Asamblea Nacional Constituyente y todas las decisiones que tenga a bien tomar en función del proceso venezolano. No se trata del gobierno ni de la Asamblea, se trata de ustedes, compatriotas. Así que en este momento es cuando más se requiere unidad, altura, decisión, coraje y valor para defender el futuro. Si no fuimos capaces en el pasado de defender la patria y también tenemos nuestras culpas... Porque delante de nosotros estos patoteros robaron al país, masacraron al país, pero se acabó ya. No podemos permitir que sigan haciéndolo. Y lo haremos en paz, respetando incluso los derechos de los cuatro patoteros. Ese es mi mensaje de hoy para abrir el programa de Aló, presidente. Vamos a darle a las llamadas, hermano. Así es, presidente. Unidad, valor y coraje para defender el futuro. Vamos a saludar aquí, presidente, en los estudios de Radio Nacional de Venezuela, al ministro Julio Montes, ministro de Transporte y Comunicaciones, a nuestro querido hermano también el ingeniero Carlos Genatio, viceministro de Desarrollo Urbano, y al teniente coronel Ángel Rangel Sánchez. Déjame decirte que Carlos Genatio es el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. ¡Felicitaciones, Felicitaciones. hermano Carlos! Felicitaciones. Esta es de mi generación, Presidente. Presidente. Es <risa> más joven que tú, sí, ¿eh? <risa> Tenemos en línea a Socorro Mora desde Mérida. Adelante. Buenos días, amiga Socorro Mora. no? Buenos días, señora Socorro. Adelante. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, Socorro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la gente de Mérida? Pues muy bien, gracias a Dios. Por aquí, todo muy bien. Bueno, dime. Saludos a toda la familia. Gracias. Señor Presidente, mire, yo le estoy llamando... Eh, yo soy una trabajadora tribunalicia. Este, me preocupa porque no sé si... O sea, yo deseo saber si usted está informado de las deudas que el Consejo de la Judicatura tiene con todos nosotros Ya que son muchísimas y desde hace años atrás, o sea, nos tienen siempre con lo mismo Que el crédito ya está aprobado, que no sé qué, que el Consejo de la Judicatura dice una cosa El sindicato nos dice otra lo cierto es que, bueno, yo soy una madre de familia divorciada, tengo tres hijos, y ya el sueldito no me alcanza sino para la comida. Y este y todos estamos a la, a la espera de, de todo ese dinero que nos deben y que nunca llega. Que al que menos le deben, le deben cerca de los 900 mil bolívares. Y hasta ahorita, pues, como le digo, todos esperamos todos los días. Nos dicen que esa plata llega, que... Como le digo, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra. Se le pregunta al sindicato, no da razones concretas. El consejo de la judicatura dice que tiene todo listo, pero que la plata no está. Bueno, lo cierto es que nos tienen así engañados. Al final no sabemos si nosotros hasta perdemos ese dinero o qué va a pasar. Socorro, bueno, mi solidaridad para ti y para todos los empleados tribunalicios de Mérida y de todo el país. Este es un viejo problema, lo sabemos. Yo te prometo que hoy mismo voy a comunicarme con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, don Luis Miquilena, para pasarle estos datos y además con el doctor Manuel Quijada, que es el presidente de la Comisión de Justicia que ha designado la Asamblea Constituyente y que, como tú sabes, ha intervenido el Consejo de la Judicatura. Está allí investigando, interviniendo, evaluando para que ellos tomen cartas en el asunto, pero yo estoy seguro, como jefe del Estado... ...que esa deuda con ustedes será cancelada... ...como será cancelada, paulatinamente, claro... ...no podemos decir que vamos a cancelar todas las deudas... ...que estos últimos gobiernos adecos ...dejaron pendientes con el país... ...que son miles de millones de bolívares... ...pero billones, no son ni siquiera millones... ...billones de bolívares con jubilados... ...pensionados, trabajadores, empleados como ustedes... ...es horroroso, mientras ellos se enriquecieron y tienen cuentas mancomunadas y no mancomunadas en el exterior, en millones de dólares. A ustedes nunca les pagaron a tiempo ese dinero que es de ustedes y que les pertenece. Nosotros, Socorro, trabajaremos arduamente para paulatinamente ir cancelando esa gran deuda con todos ustedes. Juan, tenemos otra llamada ahora desde Guarena, Tarcisa Ramos, Presidente. Tarcisa, te escuchamos. Sí, mi amor. A lo buenos días, Presidente. Buenos días, Tarcisa. ¿Cómo está, Guarena? ¿Cómo está tu familia? Gracias. Mire, yo estoy llamando por dos cositas. A ver si me puede a ver si me puede complacer. Yo sé que la cosa no está, la masa no está para hoyo ¿no? Pero yo quisiera hacer, pedir un favor muy grande. Se lo voy a agradecer toda la vida. Dime, Tarcisa. Ajá, mira. Mi madre sufrió una trombosis cerebral. A ver si por medio usted podría conseguirme por una, ve una, una pensión por su vejez, por eso. Ella no habla ni camina. O sea, ella camina poco del baño a la cocina. ¿Cómo no, se llama tu mamá? Se llama María Emiliana Ramos. Ella viene que, que Dios me la bendiga y que le dé salud, que le dé vida. Vamos a pedir por ella. Ajá. Sí. Y bueno, ya bueno, me... tiene dos años con esa cuestión. Bueno, yo soy una mujer muy muy podre y ella también. O sea, ella viene al campo. Y, a Pero ver, vive, son... vive cerca de, de Guarenas. De, mi mamá vive allá en Aragüita, estado mirando así en el campo. Ah, en Aragüita. Bueno, mira, Tarcisa, nosotros te vamos a ayudar Ajá. como estamos ayudando a muchas personas que diariamente acuden al palacio, que nos llaman al teléfono Ajá. y hasta donde los recursos no alcanzan, nos alcanzan. Y nosotros estamos ayudando con medicinas, intervenciones quirúrgicas, Ajá. reparación de vivienda. Mira, hem, hemos atendido miles y miles de, de personas muy necesitadas. Bueno, nosotros vamos a ayudar a tu madre solo necesitamos eh, los datos, el capitán Carlos Aguilera, quien es jefe de relaciones presidenciales, lo estoy encargando él está aquí con nosotros, igual que eh, Juan Barreto, igual que eh, Freddy Balsán, el ministro de transporte y comunicaciones e infraestructura Julio Montes y el general Martínez Morales, estamos todos aquí oyéndote, tomando nota, yo voy a enviar una comisión eh, al capitán Aguilera una comisión para hablar contigo, Tarcisa, ya tenemos tu teléfono, la dirección nos la dejas ahí en el estudio, para, para ir allá donde está tu mamá, y para ver hasta dónde, pero cuenta con, que, con el alma, hasta donde el corazón y las posibilidades nos lleguen, te vamos a ayudar, Tarcisa. Un beso para ti, y que Dios acompañe a tu madre. Yo, por cierto, hablando de madres, debo darle eh, nuestros sentimientos a nombre de, de toda Venezuela, a ese gran venezolano que es el Monseñor Mario Moronta, ...a su señor padre, a toda su familia, a sus hermanos, sus sobrinos... ...todos los familiares, anoche estuvimos en la funeraria... ...se, se nos murió la viejita, la madre de, de Mario, doña Teresa... ...que en paz descanse, murió en Santa Paz, en San Cristóbal... ...al lado de su hijo, de su familia... ...hoy la están llevando, a esta hora debe estar ya hacia su última morada... ...que descanse en paz, doña Teresa, la madre de Monseñor Mario Moronta... ...a Mario y a sus familiares, a nombre de todos nosotros, de todo el equipo del gobierno y más allá del pueblo venezolano que lo quiere, porque es uno de los dignos representantes de nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Un saludo para ti Mario y para toda tu familia y nuestros sentimientos. Presidente, tenemos en línea a la señora Fátima Borges desde Petare. Buenos días, señora Fátima, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Fátima. ¿Cómo está? ¿Cómo está Petare? Bueno, bastante bien. Mire, Un saludo, Fátima. Antes que todo, mis saludos, mis respetos y la admiración de parte mía y de toda mi familia. Eh, la denuncia que estoy haciendo es por el inminente cierre del materno infantil de Petare O sea, se están haciendo gestiones y se está rumorando bastante fuerte el cierre del materno Queríamos ver qué podía hacer usted por este centro infantil, ya que es el único con el que contamos Buenos días, señor presidente Buenos días, Fátima ¿Cómo está? ¿Cómo está Petare? Bueno, bastante bien Mire, Un saludo, Fátima Antes que todo, mis saludos, mis respetos y la admiración de parte mía y de toda mi familia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 multiplicar los centros de atención a los niños, incluso estamos ya eh, eh, poniendo en marcha el programa Los Niños de la Patria, para eh, cubrir las posibilidades de atención a tanto niño que anda por allí necesitado de la atención de nosotros. Así que, de todos modos, hemos tomado nota para averiguar el centro materno infantil de Petare. Hoy mismo yo voy a averiguar qué es lo que está pasando allí, pero te garantizo como a toda la gente de Petare de que eso no se va a cerrar. En contrario, vamos a tratar de ayudar a todos los centros materno infantil. Presidente, hay una noticia internacional que ha conmovido realmente a nuestro país y a todos los pueblos del mundo, la muerte de Monseñor Elder Cámara. Hoy reflejada también en primera página del Diario Nacional, la muerte de Monseñor Elder Cámara. Bueno, nuestro sentimiento, no me había entrado en la noticia en verdad, Freddy Pero nuestro sentimiento también a este a este gran defensor de los derechos humanos Y, y hombre revolucionario entregado a tantas luchas Así que un ejemplo para, para muchos de nosotros Uno de los fundadores de la corriente teología de la liberación Y promotor de el evento de Puebla del año 68 Así fue Tenemos en línea desde Propatria a Manuel Sanoja, un compatriota Manuel, te escucha el Presidente Hola, buenos días. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Hola, bueno, aquí va vale poco a poco. ¿Dónde estás, en Propatria? Propatria. ¿Cómo estás, Propatria, hermano? ¿Eh? Una de las mejores parroquias de Caracas. Sin duda alguna, un saludo a toda Propatria. Ok. Mira, bueno, el asunto es, es breve. Dime, hermano, ¿qué estamos yo oyendo? Te, yo tengo 13 años trabajando en una institución. No lo puedo decir, pues, si no, me raspan. <risa> entonces, bueno, le digo unos 150 mil. Entonces, bueno, quisiera montar mi microempresa, pero no tengo los recursos, entonces no sé si en el banco del pueblo, ahí habrá que meter la solicitud y todo eso bueno, estoy dispuesto a hacerlo, pero por lo menos una información extra, no sé Sí hermano, el... tienes que dejarnos tus datos, ya tenemos el teléfono vamos a enviar a buscar todos los datos tuyos ve preparándote, mientras tanto pues sigue, no permitas que te raspen allá sigue trabajando en tu empresa, ganando ese módico sueldo que bueno, es el salario mínimo, casi mínimo de los venezolanos que apenas alcanza para sobrevivir, lo sabemos el Banco del Pueblo ya está listo el decreto, ya está el cronograma rodando. Cada día que pasa nos acercamos a la apertura del Banco del Pueblo. Ya tenemos la sede central acondicionándola. Y ya he designado, y esto es una primicia, no lo había anunciado al país, a su presidenta, la presidenta del Banco del Pueblo, va a ser la señora Isbelia Sequera. Una gran venezolana, economista, luchadora por la cultura, una gran sensibilidad humana, eh, su, uno de sus últimos cargos fue directora de cultura de la Universidad Central de Venezuela pues ya me reuní con ella hace eh, varios días está formando su equipo y dentro de pocas semanas será una realidad el Banco del Pueblo el Banco del Pueblo no va a estar dirigir, dirigiendo créditos hacia los sectores eh, que tienen mayor poder económico mediano poder económico o los que ya tienen su microempresa o su mediana empresa, no el Banco del Pueblo se va a dirigir fundamentalmente a los que no tienen casi nada, a los que quieren organizar microempresas. Así que Manuel, vete preparando, ve organizándote y ya tenemos el contacto contigo para gestionar el arranque, ojalá pronto, de un microcrédito para que tú formes una microempresa. Un saludo especial a todas las emisoras enlazadas con Radio Nacional de Venezuela que están transmitiendo este programa a lo presidente. Lleve CAE Mundial y su circuito nacional, circuito radial continente, Radio Capital FM, circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio, aquí es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM. Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.0 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campomata Radio Musical 94 FM del Estado Sucre Radio Class del Estado Cogedes Radio Carora FM 100.5 del Estado Lara Radio Latina del Estado Carabobo Radio Estéreo, Radio Paraíso Estéreo de Barinas. Radio Premio de Estado Barinas y Radio Sur 95.5 de Camatagua Presidente una joven de guayana que vino a radio nacional de venezuela dijo de guayana que quería, de guayana dijo ¿Te que quería esa, darle... can esa canción que dice quisiera saber por qué qué más dice <risa> Saber por qué la sabia naturaleza. Así es, presidente. muy ronco, hermano. Hermosa, la, gripe, la gripe me está agarrando, pero es. no, no puede con no nosotros. Es, no, no, sé. no me dejo, no me dejo. Presidente, esta joven de Guayana que vino a Radio Nacional de Venezuela dijo que quería darle usted un regalo. No es material, según explicó. Está en línea y quiere expresarse. Muy buenos días. Adelante, el presidente la está escuchando. ¿Cómo se llama? Señor presidente. ¿Cómo se llama? Mi nombre es María Alejandra Flores. Vengo de Guayana, de nuestro Orinoco. Y hoy quisiera dejarle esta canción en honor a Venezuela y a usted, porque estoy entre los venezolanos que vive la esperanza de esta tierra bolivariana. Miro al cielo y me pregunto, de qué color es mi bandera. Miro a los niños de esquina a esquina esperando respuestas. Los ancianos en espera por una pensión que no llega. Miro mi pueblo sumergido, llorando. Oiga usted, comandante Chávez, lo que el pueblo no quiere ver. Los niños de esquina a esquina, los ancianos en espera. Y este pueblo que sufriendo está de tanta pena, que la armadura de Dios le acompañe y la roca fuerte que la da Dios. Presidente. Qué hermoso qué bello, y a Capela, Teresita queda... Maniglia me está informando Que esa niña campesina compuso esa canción Ella misma para usted ¿Y qué edad tiene esa niña? Ah, tiene 20, tiene años? 20 años Bueno, ¿cómo se llama? Me dijeron Alejandra. María Alejandra Bueno, qué hermosa canción Yo entiendo María Alejandra Yo la recibo con todo mi corazón Abierto como una flor Para ti Para, lo que, para tu mensaje Porque es un mensaje, es un reclamo es un compromiso, tu canción llena de dolor y de amor. Y bueno, yo asumo tu canción como bandera, María Alejandra, como bandera para toda la vida. Esos niños que van de esquina a esquina, esos ancianos que esperan por una mejor vida. Por ellos, por ti, y por toda la esperanza y por la belleza de tu canto, mi juramento, no descansaremos hasta que veamos la patria feliz, feliz y linda como tu canción. Gracias María Alejandra. Presidente, tenemos en línea a Cipriano Barreto desde el Estado Miranda. El tocayo días. del general Martínez Morales, Rafael Cipriano. Ah, sí, y, <risa> y familia de Juan. Cipriano Barreto, sí, soy... adelante, Juan. Juan Cipriano. Adelante, Cipriano, buenos días. Señor presidente. Hola, Cipriano, hermano. Barreto. El, el, el que ha hablado con usted ya varias veces. Mire, mi comandante, yo estoy llamando para agradecer el oficio que usted mandó al comandante de Tránsito Nacional con relación al vehículo mío que estaba extraviado. ¿Y qué pasó con el vehículo, hermano? Mara, me han tratado maravillosamente bien, mi, mi vehículo se consiguió. ¿Lo consiguieron? Sí. Qué, bueno. qué bueno, mira, me siento feliz, hermano, porque a mí me han robado cuando estaba preso. <risa> le robaron a Nancy, mi ex esposa que manejaba el carrito para llevarme la comida a la cárcel, y los muchachos, pues le robaron, chico, el, el carrito, cobrando un chequecito que sí. le di en el Banco Unión de, de, por allá de Mariara, como que fue en Mariara, en uno de esos pueblos, por allá le robaron el carrito. Y después ya... Yo en la calle, un grupo de amigos reunieron creo que millón y medio de bolívares, hermano, y me regalaron una Toyota. ¿Tú la conociste, hermano? Sí, sí, Tú ¿No también te sí, bastante estuviste sí, en esa Toyota. Sí. Me la robaron también, hermano, un ¿En día en la universidad. Fueron ¿no? a llevar a mi hija a la universidad. Se bajaron a llevarla y cuando no había y no apareció más nunca frente al chichero no se la frente robaron. Frente al chichero. Bueno, me alegro mucho, hermano. ¿Estás ahí todavía, Cipriano? Se, se le cortó, cayó, se se le cortó, se cortó, la, cortó la llamada. Nos llamada nos se mucho. Pero es que nos alegra mucho, Vale, que haya recuperado su carro. Yo quiero decirles que agradecerle a todo el equipo de a los Presidente, porque cuántos casos hemos solucionado, o hemos ayudado a solucionar, de gente que llama, de gente que se comunica. Por ejemplo, una señora que llamó hace pocos programas. Aquí tengo yo la, la lista de todas las cosas que hemos hecho. Yo felicito y agradezco a todo mi equipo. En la Casa Militar, el, su jefe, el general Martínez, y todos los oficiales y los civiles que trabajan allá en el Palacio, el, el capitán Aguilera y todo su equipo, Carreño. ¿Cómo trabajan esos muchachos? Mira, eh, la señora Marielena Bravo, por ejemplo, llamó de carapita hace algunos programas. Bueno, se apoyó con unas medicinas porque tiene ataques de epilepsia, está en control y además se remitió al Ministerio de Sanidad. Y coordinaron ya un hospital para hacerle los exámenes sin que ella tenga que pagar nada, hermano. Claro. Así, este ejemplo nada más. De, esto es a diario, día y noche, gente atendiendo. Y claro, no podemos lamentablemente solucionar todos los problemas, pero con el favor de Dios ayudaremos hasta donde nos alcancen las manos y sobre todo el corazón. Presidente, tenemos una llamada internacional desde España. El periodista Cristóbal Jiménez todo de Radio Cadena Ser Adelante, licenciado Cristóbal Jiménez, buenos días. Buenos días, presidente Chávez, buenos días. Buenos días, Cristóbal Jiménez, ¿cómo está usted? Usted se llama como un gran cantante venezolano. Lo sé y creo que es además miembro de la asamblea. Si no pues sí, equivoco. es constituyente ¿Ah, sí? además, véngase usted con él. <risa> Encantado. ¿Dónde está Cristóbal? Estoy aquí en Madrid. Ah, ¿cómo está Madrid? Muy bien, con buen tiempo. Qué bella ciudad, hermano. Ya espero estar pronto por allá. Un saludo a ti y a todo el pueblo español, que lo queremos mucho en esta tierra. Muchas gracias. A ver si tenemos unos minutos, porque estamos muy pendientes de todas las noticias que llegan de Venezuela. Usted ha dicho en alguna ocasión que hay países que no entienden lo que está ocurriendo allí. Y no resulta fácil aquí en España entender lo que está pasando cuando se han limitado los poderes del legislativo y del judicial. Y cuando la presidenta de la Corte Suprema ha dicho que se ha enterrado en Venezuela el Estado de Derecho. Explíquenos un poco por qué se hace todo esto. Bueno, fíjate, sí, esta mañana, por cierto, comenzando el programa, estábamos haciendo un comentario y voy a resumir lo que está pasando aquí en Venezuela. Mire, hermano, en Venezuela hace muchos años que no hay Estado de Derecho. Habría que hacer una investigación. Yo yo te agradezco tu llamada y hago una invitación a todo, el, eh, todo, todo periodista, investigador que quiera venir a Venezuela a investigar el contexto de lo que está pasando aquí. Aquí está en marcha una revolución pacífica y democrática, producto del quiebre del Estado. Yo soy jefe de Estado, pero el Estado está quebrado. Estamos llegando al fin de un tiempo. Cúpulas políticas corruptas se adueñaron de los poderes, concentraron los poderes en pocas manos. Tribus judiciales se instalaron. Venezuela no tiene un poder judicial. Venezuela no tiene un poder legislativo que legisle. Venezuela perdió, la República perdió vigencia. Luego... Mira, nosotros llegamos aquí el año pasado, tú sabes que yo fui electo el 6 de diciembre con un apoyo del 60% de los votantes, un apoyo como nunca se había visto en muchos años, y llegué con una bandera. Todo el que votó por mí sabía que yo iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y así lo hice. Llegando a Palacio el 2 de febrero, firmé un decreto presidencial llamando a constituyente, primera vez en 200 años de historia, que un presidente llama al pueblo a constituyente para consultarle sobre el camino que tiene que seguir el país. Así se hizo. El 25 de abril fuimos a referéndum por primera vez en la historia también. 92% de los votantes dijeron que sí, óyeme la pregunta que, que se le hizo al país, ordenada por mi decreto, y después procesada por los organismos electorales y por la misma Corte Suprema que procesó el, el decreto y se lanzó el proceso electoral la primera pregunta de, dice así ¿convoca usted una asamblea nacional constituyente para reorganizar y reestructurar el Estado y crear un nuevo ordenamiento institucional y constitucional? 92% del pueblo dijo sí Luego, tres meses después, fuimos a elegir una asamblea constituyente, elegida ampliamente, respetando todas las corrientes de opinión, hubo candidatos, bueno, de todas las corrientes políticas y sociales, y ahí está la asamblea instalada a partir del 3 de agosto. Bueno, hermano, esa asamblea se instaló originaria, una asamblea que no está supeditada a ninguno de los poderes constituidos, yo puse mi cargo a la orden, antes de las elecciones incluso, nosotros ganamos absoluta mayoría por decisión del pueblo no fue impuesto por nadie puse mi cargo a la orden antes del día de las elecciones si la asamblea hubiese decidido re removerme del cargo yo me hubiese ido para facilitar el trabajo de la soberanísima asamblea la asamblea me ratificó en el cargo de presidente la asamblea tomó entonces decisiones como tiene que tomar para cumplir el mandato popular hay un mandato del pueblo venezolano más del 92% que dijo sí para reestructurar el Estado y crear una nueva Constitución Nacional. Son dos los objetivos primarios de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la Asamblea no ha disuelto ningún poder. Nombró una comisión judicial para apurar y aligerar la reestructuración del poder judicial, que es un clamor de los venezolanos y del mundo entero. Aquí no hay justicia. La Corte Suprema decidió por mayoría aprobar y apoyar esa eh, decisión de la de la Asamblea Constituyente, lo cual generó la renuncia de uno de sus miembros, la Presidenta, que no estuvo de acuerdo, pero estaba en su derecho. Pero la mayoría de, las, de la Corte Suprema de Justicia aprobó la resolución de la Asamblea y no solo la aprobó Cristóbal, sino que designó a uno de sus miembros, el doctor, el doctor Abreu Burelli. ...para que se incorporara como está incorporado... ...a la Comisión de Revisión y de Reorganización Judicial... ...y hoy en día ya han tomado acciones contra más de 50 jueces corruptos... ...que están en todo el país haciendo y deshaciendo... ...igual la Asamblea, pues también tomó la decisión... ...de permitir que el Congreso siguiera funcionando... ...aquí hay precedentes, yo lo decía esta mañana en 1946... ...el Partido Acción Democrática llamó a una constituyente... ¿Y sabes lo que hicieron? Disolvieron el Congreso y metieron preso a su Presidente y a, su, a lo, y a los miembros del Congreso. Disolvieron la Corte, eso fue en el 46, y metieron preso a los magistrados. Disolvieron los consejos municipales, disolvieron las alcaldías, disolvieron todo, las gobernaciones, y se adueñaron hegemónicamente del poder. Nosotros hoy no estamos permitiendo y llamando a cooperación a los poderes. La Iglesia Católica se ha erigido en mediadora de este conflicto. Bueno, y es lo que estamos haciendo... El, la Asamblea permitió al Congreso que siguiera funcionando a través de la Comisión Delegada. Ahora la Comisión Delegada... Se ha negado a cumplir alguna de sus atribuciones y la Asamblea pues tiene que tomar alguna decisión. Pero aquí lo que estamos haciendo es reordenando el Estado de Derecho y además cumpliendo con un mandato popular de más del 90% de los votantes. Esa es, hermano, la realidad que está ocurriendo en Venezuela y yo me siento orgulloso de decírtelo a ti y a toda España para que el mundo se entere de verdad lo que aquí está pasando. Es un pueblo que fue robado. ...masacrado durante 40 años y está retomando los senderos de la democracia verdadera. Presidente, un saludo especial en nombre de Radio Nacional de Venezuela... ...y de todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de Radio Cadena Ser de Madrid, España... ...estamos en contacto con Cristóbal Jiménez. Presidente, Cristóbal Jiménez le quiere hacer dos preguntas finalmente. Si quería conocer también, presidente, su opinión sobre otro asunto... Argentina y Chile amenazan con no participar en la próxima cumbre iberoamericana de Cuba por el caso Pinochet. ¿Qué le parece esta amenaza y qué opina usted sobre el juicio a Pinochet? Bueno, mira, el... yo no puedo emitir opinión sobre decisiones soberanas, en todo caso de gobiernos que son soberanos. Estás tú hablando del gobierno argentino y el gobierno chileno. Si ellos deciden no ir a la cumbre de La Habana, pues, esa es una decisión soberana que yo no puedo juzgar porque así como nosotros estamos pidiendo hoy que respeten nuestra soberanía como gobierno y como país, pues también respetamos la soberanía de nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, en este caso dos pueblos hermanos, dos países hermanos, dos gobiernos amigos, como son los gobiernos de Chile y de Argentina. Y en cuanto al juicio que se está llevando desde hace varios meses al general Augusto Pinochet, pues igual respeto la soberanía de los países que están eh, implicados en este caso. Es un caso del derecho internacional que debe ser ventilado en función de la justicia, de los derechos humanos y del derecho internacional y del respeto entre los Estados. Yo sí debo decir que nosotros... Eh, Pedimos que se respeten los derechos humanos, los derechos internacionales, la soberanía de los estados y dejamos eso a las, a la sabiduría y al criterio de quienes tienen que tomar decisiones al respecto. Pero sí debo decir en lo político y aclararle a todo el mundo español y al mundo entero que nosotros en lo político pues sí estamos bien distanciados en una línea muy pero muy diferente a la línea política que siguió en su tiempo el general Pinochet. Pero sin embargo, repito y te repito, Cristóbal, respeto la soberanía y sobre todo las leyes internacionales. Bien, muchas gracias al amigo Cristóbal Jiménez allá en Madrid, España, de Radio Cadena Ser. Adelante, Juan. Sí, y tenemos otro compatriota, una señora en este caso, desde Guarena, Zoila Martínez. Zoila, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Zoila. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está la familia, Zoila? Bueno, está regulada. ¿Cuántos hijos tienes, Soila? Tengo tres hijos. Tres hijos. Este, señor presidente, yo quería hacer, pedirle un favor. Dime, Soila. Yo vivo alquilada en una casa donde está ubicada en una quebrada. Pago, se, voy a pagar, empezar a pagar 70 mil bolívares. Yo quisiera que, por favor, me ayudara. Yo introduje lo, lo, lo, los papeles de INAVI. ...pero me dijeron que para acá, para Guarena no hay proyecto... ...yo sé que sí hay proyecto habitacional... ...entonces yo quisiera por favor que me ayudara señor presidente... ...porque mi esposo es una persona que es muy enferma... ...y no tengo cómo decir yo me voy a mudar de aquí para otro sitio... ...porque hay que tener 400, 500 mil bolívares de depósito y no puedo... ...otro favor que le quiero pedir es a ver si usted me ayuda... A, con una con una ¿cómo se llama? un pequeño crédito para ver si mi hijo trabaja con el, con mi esposo porque él mi hijo tiene nueve meses sin trabajo, tiene tres niños y ellos dos son cinco y viven arrimados en casa de un primo. ¿Y en qué trabaja tu esposo? Mi esposo la... trabaja con una camioneta de pasajero, pero esa camioneta está completamente deteriorada. Él sale dos o tres veces a la semana a trabajar y de eso que él gana es que ayuda a mi hijo, imagínese usted. Bueno, Entonces, soy la... yo quisiera ver si me hiciera el favor de nos ayudar con un pequeño crédito para ver si nos unimos. ...los tres o los cuatro, la esposa de mi hijo, mi hijo, él y yo... ...y podemos trabajar en algo. Bueno, sí, Soyla, estamos aquí tomando nota de todos esos detalles... ...y eh, voy a comisionar a, al Capitán Aguilera... ...para que se encargue de hacer contacto contigo, con tu esposo... ...y a ver en qué podemos atenderlos ahorita de urgencia... Eh, ...de repente ayudando a, a reparar la camioneta... ...en los talleres que tenemos allá en el Palacio... ...o los talleres de Fuerte Tiuna... ...alguien tiene que ayudarnos a reparar esa camioneta... ...y ponerla y parapetearla... ...para que puedas trabajar mientras tanto... ...mientras eh, gestionamos y llenamos todos los papeles... ...y las cosas que hay que hacer mínimas... ...que no serán muchas... ...para esperar eh, la apertura del Banco del Pueblo... ...me parece esa idea que tú estás plasmando... ...de unirse a la familia, fíjate tú... ...tú, tu, tu hijo, tu esposo... Eh, a lo mejor una hermana que están en situaciones difíciles Bueno, eso es lo que llaman la empresa familiar Y se le da un microcrédito para que, bueno, puedan hacer algo Ustedes tienen que ir preparando así, qué van a hacer, dónde van a vender, si es comida eh, Hay gente que sabe hacer alpargatas, que sabe hacer camisas, ropa, etcétera muchas, muchas cosas puede hacer la gente con su creatividad. Soy la te vamos a ayudar. Vamos a hacer contacto contigo y vamos a ver cómo te ayudamos. con. De todos modos, aquí está eh, Julio Montes, el ministro de Transporte, de Infraestructura, encargado del Plan Nacional de Viviendas, y yo quiero que tú respondas también. Es verdad, Julio, que no hay planes para Guarenas, de viviendas. No, en los planes, lo que se llamaban los planes ordinarios, a lo mejor no está previsto para Guarenas, pero en los planes especiales de vivienda, lo que hicimos en, ra en razón de mejorar la situación del país, la situación de empleo, están previstas... A hay, hay para Guarenas la opción de alrededor de mil viviendas en los distintos terrenos que haya. hay Ahí tenemos que decir aquí que parte de los recursos están ahí en los créditos adicionales que tiene que aprobar, tenía que aprobar la Comisión Delegada y ahorita no se niega a aprobar. Y tenemos que urgentemente aprobar esos recursos para iniciar esos planes de viviendas de todo el país, para que gente como tú, sin recursos y a, tratando en a poner a disposición de la gente a, con subsidios, así son las casas cuestan 5 millones, pero con dependiendo de la situación familiar, eh, hasta trabajando tú misma se puede ir eh, reuniendo lo que es la inicial, trabajando tu familia también, en lo que es la construcción de la vivienda, organizándose y trabajando en la construcción de la vivienda, eso se contabiliza como inicial, y no te, no tendrás que reunir esos 600 mil bolívares. Pero con el Capitán Aguilera, que se pondrá en contacto contigo, también tratamos el problema de la vivienda en las zonas de Guarenas, donde se va a construir la vivienda, el garantizar de que para tu familia y para ti, también tenga la posibilidad de vivir más dignamente en un espacio mejor. Julio, gracias. Mira, aprovechando que estás aquí en el estudio y has respondido a Zoila, Zoila ya oíste. Así que ánimo y vamos, vamos, a, ojalá pronto debes estar con tu familia en viviendas dignas. Julio. El, ¿Cuántas viviendas tenemos previsto construir este año? La cifra exacta que tú manejas... mil viviendas en todo, el, en todo el país. ¿En estos últimos meses del año? En estos últimos meses. Se arrancan las mil viviendas. Esas Dependiendo si las tierras están con urbanismo o sin urbanismo, duran cuatro o seis meses la construcción. ¿Eso ya comenzó en varias partes en del En varias país? partes de Venezuela ha comenzado. Yo he ido al Zulia contigo y con el equipo, he ido al Zuateg y hemos ido a... A Miranda también, en, a Barinas, a Pure, a, a, a presenciar el arranque de construcción. Y son viviendas dignas. Son viviendas... viviendas. de tres habitaciones para que la gente pueda, incluso pueda ampliar las 120 metros de terreno para ampliación con condiciones muy distintas a lo que fueron las viviendas construidas hasta estos 40 años sí, y además el precio, tú lo decías, son 5 millones, millones y puede todavía tratarse dependiendo de la situación socioeconómica de la familia el, el tratar el subsidio el tiene subsidio. hasta un patio para sembrar sí, una sí. mata de mango Ajá. y tener unos perros, ahí, y una jardín, gallina y un, un jardín y un, y un garaje para cuando poco a poco se vaya por, adquiriendo aunque sea un carrito. Pero bien. es urgente y eso es importante recalcar, que todos estemos pendientes de la aprobación de los créditos adicionales porque ahí están los recursos para terminar este plan de vivienda. Pero fíjense ustedes lo que yo hablaba al comienzo, me lo está ratificando el ministro Julio Montes, quien anda por todo el país este es parte de esa generación joven, nuestra generación. ¿Tú tienes cuántos años? 49. Ya. 49, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva cuatro. Podría ser su ¿Somos? padre pero... No, no, no chicos, no, la misma generación, ¿vale? ¿Tú tienes cuántos, Juan? 39 no, cumplidos, no, no, yo siempre digo que 40. No digas mentiras, que te va a crecer la nariz. Bueno, miren, el, en verdad Julio anda trabajando igual con Carlos, que es viceministro y todo el equipo. Hasta hoy que lo anunciaste como ministro. Hasta hoy que ahora saltó a ministro. ¿Tú tienes cuántos años, Carlos? Son 40. Uh. 40 años, hermano. Bueno, fíjense ustedes este gobierno de los jóvenes y también la gente menos joven, pero sí. juventud eh, y, y experiencia. revolucionaria experiencia y sobre todo honestidad y ganas de trabajar, mucha voluntad mucho coraje, mira eh, esto es criminal de verdad esto es lo que yo le decía al periodista español y a todos ustedes esta mañana comenzando el programa el congreso como una forma de sabotear al gobierno dirigidos por los patoteros de acción democrática, se han negado a aprobar los créditos adicionales para que el programa de viviendas que ya arrancó ya se han hecho numerosas viviendas, pero los recursos, ustedes saben que recibimos un país endeudado, un país saqueado, un presupuesto hecho trizas, la corrupción...